Bien. Buenas noches a todos. Continuamos con la experiencia de presentar libros en el episcopio. Hoy nos toca hablar sobre el deporte, sobre el rugby. Tenemos con nosotros a Fermín de la calle con su libro Confina de El rugby, yo creo que es un gran desconocido para muchos y sin embargo, desde mi punto de vista, es quizá el único deporte que ha salvado a un país de una guerra civil es la opinión que tengo respecto a lo que ocurrió en el año 95 en Sudáfrica cuando Mandela apostó en el mundial de rugby por su selección para unir al país dentro de ese deporte deporte odiado por los negros y sin embargo eh, lo consiguió y además consiguió ganar a un equipo mítico como los South que creo que fue algo, algo increíble fue hablar incluso de Milán pues hoy vamos a hablar sobre este milagro del rugby y bueno, pues nada, yo simplemente era presentarlo y disfrutar hoy con esta experiencia nueva que vamos a tener todos. Bueno, pues, ¿está? Sí. Buenas tardes, en nombre del de Instituto castellano Castellanerones de la Lengua, y del Colegio de Periodistas de Castilla y León. Gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias también a Ángel Sánchez, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ávila. Y por supuesto a Fermín de la Calle, periodista y autor del libro que hoy presentamos. Hace unas semanas una compañera del Colegio de Periodistas me llamó para decirme que el Instituto Castellano-Lenés de la Lengua iba a presentar en Ávila un libro y que si yo podía estar en la presentación. Le dije que sí, que por supuesto que contará conmigo, y le pregunté que quién era el autor. Me contó que era un periodista, un compañero periodista, eh, especializado en periodismo deportivo, habitual de medios como el Confidencial, as o Erosport, y, y le pregunté también que le el libro. Eh, cuando me dijo que de rugby, la verdad pues me quedé un poco bloqueada, porque yo de deporte sé muy poco y de rugby. Prácticamente nada, por no decir nada, ya lo, siento, ¿eh? ya lo siento, Es verdad que después de leer este libro, pues sé un poquito más. O sea que el objetivo de Fermín, pues cuando se cumple ¿eh? Bueno, como decía, cuando ya me, me llegó el libro y me enfrenté a sus páginas, pensaba que era un compendio muy técnico dirigido a aficionados a, a profesionales de, de esta disciplina y para nada, para nada. Al final de su es un libro sobre rugby, es verdad, pero no es solo para aficionados. Es para cualquier persona que tenga ganas de pasar un buen rato delante de las páginas del libro y, sobre todo, de acercarse a un, a un deporte que, por desconocido, pues, y por minoritario, mucha gente a lo mejor no se acerca, pero que está, que es muy interesante y está lleno de valores. A menudo didáctico, el libro de Fermín de la calle realiza un interesante recorrido por la historia de este deporte y por sus curiosidades, anécdotas, leyendas y protagonistas. De hecho, el propio origen del rugby pues es anecdótico y muy literario además también, porque como yo creo que muchos de ustedes sabrán, el rugby proviene del fútbol. Eh, además, surgió en, en un colegio del que toma el nombre y además por un acto de rebeldía de, de uno de los estudiantes, de uno de los jugadores, que en un momento dado, pues el encendió la bomba y dijo, ¿para qué ver la, darle patadas al valor si yo puedo llevarlo en las manos? ¿no? Entonces, pues la verdad que, que es un deporte con, con mucha literatura para mí. Esta es una de las curiosidades que, que Fermín recoge en este libro. Eh, un libro que además, y esta mañana me lo comentaba, que hemos hablado por teléfono para, para una entrevista, eh, un libro que además tiene un objetivo también, darle visibilidad a este deporte minoritario, y también demostrar que es un deporte lleno de valores. Y es que, pese a la fama de rudos que, que tiene, que tenéis, más que porque quiero mucho jugador de rugby, ¿no? eh, que tenéis los, los jugadores, pues también se encarga, con fin de desobediencia, de demostrar que en pocos deportes existe mayor compañerismo que en este. Y eso no, no será solo entre el equipo, que son piña y que además en el campo trabajan de forma coral, sino también con pues, el adversario porque la verdad que es sorprendente que después de cada encuentro haya un tercer tiempo en el que los equipos rivales se juntan compartiendo las cervezas para limar las cervezas. A mí la verdad que no se me ocurre ninguna manera mejor para, pues para, para confraternizar y, y olvidarse del resultado. Fermín de la Calle lleva años eh, como periodista intentando dar visibilidad y un poco, el hueco que se merece a este deporte. Ahora, con este libro, da un paso más y busca crear escuela y también afición entre el gran público. Confina de su obediencia es el homenaje de Ferruín de la Calle a un deporte disciplinado, honesto, litúrgico y también algo bambero, como confiesa su autor. Y, y como recogen las páginas de, de este libro, que les animo a leer, que a mí me ha gustado mucho, pese a no conocer o, o a no tener experiencia previa con el de con con y este es el objetivo de Fermín: conectar el rugby, crear afición y que este deporte deje de ser un deporte minoritario. Ahora será Fermín el que nos cuente algo más sobre este libro, el por qué